Se ha caído, lol, se ha quedado aquí bugueado. ¿What? Se había caído el nota. ¿Aquí <risa> estás en blanco? Oh, voy patilla, bro. Voy patilla. Te estaba sitiando, hijo puta. Que haga como que me voy, no quiere decir que me vaya a ir. O toma, en tu cara, bits. No a una persona que está pescando aquí ahora. Tia, te, te he reventado, eh. Padre, te he reventado, pisa. Pesca, pesca, pesca. No te voy a dejar, o sea, no te voy a dejar. Nice job bro. Jijijiji. <risa> Podría ser peor. ¿Por qué te hijo de puta? Hijo de puta se ha tirado un pegrieta que cabrón. No te voy a dejar No te voy a dejar ir. Ay, ay, ay, que se me cierra la tormenta. La grita, corre, corre. Ah. Te veo, te veo. Te he dejado en blanco, vamos, no te voy a dejar. Hijo puto Me he tirado una gelo, Vamos, para llegar para ahí. Donde caiga, había que caer en, la, en tu cabeza. <ríe> Niño. Y mira, mira, mira, ve y vengo. Que cogió la grieta, compadre. Igual que a mí me hacen, que cojo una. Vamos, bueno, que me revientan, cojo una grita, aunque tire 50, viene detrás mío. A hacer prendas. compadre ¿eh? niño rata, zurilla cósmica, te moriste güey. Oh. <sharp> you. <inhale> Me quedan solo después de que ganara la partida. Uy, oh, shit. Ah, me han tirado. Perfecto. Oh. It. Nice, yo bro, nice Fuck, it! Buah, <risa> vaya estacazo que te he pegado Madre mía, me está haciendo. habitación Es que le acabo de meter con la escopeta nueva Está en la cabeza, lo he dejado tibio Flor. Yeah. Vaya muerte tan apoteo, pues, si hago la copeta esta ¿no? bueno, en el aire. Toma, pico del cabezazo que te acaba de llevar, primo. Buen cocorotazo. <risa> Un tío me tiene en el arbusto, que ole cool. Madre mía, me encanta. encantado. Ah, viene a por mí este tío. Toma, madre mía, qué puntazo que he metido aquí, vamos. Qué bueno. Qué bueno, porra. Oh, o toma, para tu casa. <risa> ¿Quién es el boss aquí, hijo de perra? Yo me he hecho dar a y cat bro. Le voy a ir con toda la maldad del mundo. Venga, pa mí, venga. Para mí, para mí, venga, pa' mí. Por Raticate. A chuparla, tío. Estoy ya un poco cansado de este tipo de, de pendejos. Estoy cansado. No se mata en mi partida. Eso es horrible, tío. Es horrible. Porque la peña va a campear siempre el top, como ya tú sabes, chapas Creo que está aquí, tío. O sea, como tú. ¿Cómo tú puedes llegar a hacerme eso, tío, a mí, joder? Puto matadillo. Sin duda alguna de tío. Salasco, tío. Vaya tela, chavales, vaya tela, tío. ¿Estáis viendo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué me se, se está costando O sea, estáis viendo por qué está costando las partidas, tío. ¿La estáis viendo ahora mismo lo, lo podéis ver, ¿no? O sea, perfectamente de que me, O sea, ¿cómo puede haber alguien así, loco? ¿Qué hoy ese? Tres, cuatro, cuatro. Hola, Karim Perro, ¿cómo estamos, mi hermano? Hey yo, ¿cómo va tu juevecito? Vamos a ver, me, me lo llevo, eh, me lo llevo.